Buenas. ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. ¿Y usted? Yo soy el ayudante de...